¡Bienvenidos a una casa de verdad muertos de hambre! ¡Ah! No. Gente de escasos recursos y con una tasa de mortalidad alta están acostumbradas a vivir en chozas y cuevas, hoy les voy a mostrar una casa de verdad donde vive la gente millonaria. Tengo una chimenea con fuego del Krakatoa, un cuadro del excelentísimo pintor chacaluco Chamaranga y artesanías que pertenecieron a Nerfertiti. Me limito a tener cuadros de perros jugando póker o jugando billar. En las casas humildes con una tasa alta de analfabetismo colocan acá en este mueble fotografías de sus hijos graduados o recién nacidos. ¿Perditos de fiesta? Esto da asco. Mi casa está valorada en 455 millones de dólares simplemente porque está construida encima de la puerta que va a dar al infierno. Las paredes blancas fueron pintadas con leche de cabra. Y como pueden darse cuenta, mis muebles están llenos de nubes y no tienen plástico como algunas casas de gente pobre que les colocan plástico a sus sofás. Si es primera vez que miras una sala como esta, apreciala muy bien. No hay pulgas como en otras casas que conozco. No se asusten, pobres. Esto es una chimenea y lo que está dentro es fuego. Go -fighter. Es amigo del ser humano, fuego no quemar humano. Nosotros los ricos también tenemos mascotas como la gente pobre. Por ejemplo, esta se llama Leonarda. Es una oveja que se da en los Andes y que fue criada por Heidi y su abuelito. No sé qué tipo de mascotas tiene la gente pobre, creo que moscas y sí, manatíes. Ah, mira, esto me encanta. Esto me lo regaló mi íntima amiga y comadre, la reina Isabel. <risa> Ahora nos vamos a un lugar que casi no frecuento. Bienvenidos a mi cocina, Kitchen. Cierra la boquita, muerta de hambre. Que no estás en un restaurante, estás en una cocina. Una cocina humilde, por cierto. Yo casi no ocupo la cocina, mis 700 empleadas lo hacen. Pero a ellas les dejo algunas galletas de perros acá para que puedan comer. Las gatas de mis empleadas no están, las mandé a las parasitar y también que les quitaran las garrapatas y pulgas Soy patrona, pero también soy responsable y humana Miren qué bonito piano, me regalaron esas flores para mi cumpleaños y no tenía una mesa donde ponerlas Así que dije, ¿por qué no comprar un piano para poner un florero encima? Me costó 7 millones de dólares, baratísimo Una vez por accidente entré a Walmart Y para que mis amigos me creyeran que sobrevivía a un lugar de pobres, me robé esto Miren esto, piojosos. Esto que están viendo no es un palacio, es el baño de los invitados. Yo sé que a la gente que le gusta reproducirse mucho, como es la gente pobre, sus baños son como una cajita de fósforos. Nosotros no, los ricos, cagamos con mucho glamour. Una vez a la semana le doy permiso a mis empleadas para que vengan a cagar acá. El resto de los días tienen que hacerlo a 40 kilómetros de la casa. Ahora necesito que se larguen de mi casa porque voy a desinfectar todo lo que han tocado y han escupido. Gracias.